Amigo ucraniano y craneana ¿cómo estás? Hoy voy a platicar sobre un tema que es ¿Cuál es mi canción favorita de cráneo La verdad, la canción que más me gusta eh, Bueno, al menos ahorita Es una canción que habla mucho para inspirarte Y alcanzar un punto donde tú puedes ser libre Y hacer lo que tú quieres En cuanto a que llegas a tu momento a lo mejor de plenitud Al grado de que sientes que puedes volar. Bueno, la verdad es una canción que van a conocer pronto, ya que no, no, no se ha lanzado. Espero que les guste mucho y sobre todo también porque la letra es muy interesante, es muy metafórica. Y pues por ahí otro dato voy a dar que la compuso Pipo. Es algo muy, muy, muy sensible, es algo muy motivante y habla mucho, mucho de lo que es la realidad de la condición humana, ¿no? De cuando a veces estás perdido o estás a lo mejor en otro... Momento de tu vida donde no estás a lo mejor en, en el objetivo que tú tuviste en algún momento, ¿no? Que fue a lo mejor de tus sueños como más profundos o cuando eras niño, ¿no? Entonces, esa es mi canción favorita, ya la escucharán, no, no está ahorita todavía, pero es dentro de las sorpresas que vienen dentro de nuestro segundo disco. Te voy a pedir un favor. Ahorita, así ahorita, suscríbete, dale suscribir, dale campanita para que todas nuestras noticias, todos nuestros videos te lleguen y seas el primero en saberlo entonces estamos en contacto y cuídate mucho craneano.